Buenas tardes, Ajá, acá estamos otra vez, buenas tardes, para Invasión Local vamos a hacer una nueva entrevista eh, a un artista querido que vivió en la Argentina y que tiene cosas maravillosas para contarnos porque, bueno voy a dejar que se exprese él, voy a presentar a Julien, Julien Guinet. Eh, hola Julien. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, eh, bueno, entonces, para presentarme un poco, bueno, soy Julián Guiné. Yo estuve viviendo en Argentina en de 2006 a 2016, unos 10 años, y vivía en Salta. En eh, el tiempo que... Eh, ahí empecé a hacer murales, en Salta como aquí. Dime, dime. No... Eh, el tiempo que viviste en Salta, eso recordaba que trabajaste muralismo y que en esta nota que leí yo en internet eh, sobre ese arte tuyo, eh, explicabas que cuando vos llegaste a Salta ya había muralismo, pero no había del tipo de arte que vos hiciste como más expresivo callejero, como un street art que se llama, ¿no? Claro, cuando llegué había de la onda los murales como más, más tipo mexicanos, si podemos decir algo así. Ajá. Claro, Pero hecho con aerosol y eso cosas, no había, no había mucha persona todavía que pintaba eso en Salta. Salta, bueno, siempre llegué a las cosas, llega un poco más tarde. Entonces, bueno, ahí llegué y bueno, empecé pintando murales ahí con aerosol y todo, y ahí se armó una movida. Ya al final ya éramos como 10, 15 pintando murales. Así que, al principio, bueno, sí fue así. Eh, no sabía y qué onda, porque bueno, parecía una provincia un poco particular. Pero después, eh, gente que quería aprender y quería que las cosas cambien un poco, y bueno, se sumaron ahí a la movida. Sí, recuerdo una linda movida, recuerdo que tenían espacios, ¿no? Me acuerdo como de una casa, puede ser, que había unas intervenciones mucho con Florescente, y otra que me contaron, que no llegué a ver, ¿querés contarnos un poco de eso? Eh, no sé cuál hablas, o sea, por ejemplo, en el centro de Salta podíamos pintar, había una, eh, algo que, per, no me acuerdo qué era, pero pertenecía al gobierno, y Ajá. como que, para no entretenerlo, ellos bueno, dejaban pintar las paredes mientras las dejamos limpias todo el tiempo. Entonces, bueno, teníamos como una cuadra entera para pintar, que estaba ahí a dos cuadras del, de la plaza, 9 de julio, que es el centro. Y después, bueno, se armaron mucha movida. Había, había una casa llamada Tick Peak, que armaron también, donde se hacía toda una movida pintada, pintar las paredes, eso duró unos dos años. Y después entramos al museo también, buena época, ahí donde te conocí justamente. Ajá, sí. <ríe> Cuando y antes expusiste en, en, en, una, en algo de Francia, ¿no? un museo de Francia, ahí fue como te, como te vi, digamos, como vi tu arte. ¿Puede ser? Eh, sí, bueno, mientras vivía en Argentina, igual de vez en cuando, una vez al año volví a Francia y ahí aprovechaba para hacer una muestra, exposiciones. Entonces sí tuve un par de muestras acá, mientras tanto en, en Francia en algunos museos y, y claro, y después hubo también, en, en Argentina me hicieron entrevista ahí en el canal Encuentro, uh -huh. que estaba bueno porque ahí fue la primera vez que se habló un poco más nacionalmente de, del arte callejero en, en Salta, que todavía, bueno, ese fue interesante, ahí fue una entrevista con Jesús Flores, otro artista, ajá, uh -huh. Que él también viene más un poco del muralismo, más clásico quiero decir, pero bueno, le agrega una onda moderna también. Bien, eh, como más de protesta, no como esta cuestión de, de, de contar la historia social o que hablaba en esta nota y que lo he vivido también de verlo, esta cosa de lo que Latinoamérica tiene, el muralismo latinoamericano, lo representó mucho en sus murales hasta que se empezó a hacer este eh, arte callejero más, como más moderno, con otro tipo de información. Claro. ¿Vos me hablar de Jesús? ¿De Flores? ¿Jesús Flores? Yo no sé si lo conocí. ¿Puede ser que eh, Jesús uh -huh. Flores tiene un mural cerca del cementerio en Salta? Tenía por todo lado, así que por seguro que lado. sí. Sí, sí, sí. Bueno, Julien, sí él expresaba me, me gusta, yo me eh, recuerdo también como tu humildad y tu forma divertida, ¿no? De mostrarte y de burlarte un poco de, de esta cosa de ser artista, ¿no? Y de repente tener una presentación... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo vivís vos ser artista en el momento que dijiste que te diste cuenta que, bueno, sí, lo logré, estoy trabajando con mi arte, expresándome, diciéndole cosas al mundo, ¿no? Que, sobre la contaminación y hablando de cosas que hace falta hablar y a través del arte es hermoso y vos cómo lo, no? ¿Cómo lo llevas. Mira, para mí es algo que es medio natural, o sea, tengo su... Los... Diría que es una suerte, no sé, de, de considerar que no es un trabajo lo que hago, sino que me he divertido. Es algo que me, puedo vivir con eso, a la vez transmitir un mensaje, pero hay que decir la verdad: no es algo que va a cambiar el mundo. Yo tra, trato de poner un poco mi onda, de dar un mensaje en mi pintura, Ajá. pero bueno, soy consciente que bueno, lo que aporto es algo, pero bueno. Eh, pero yo creo que no, no es que no me lo tome en serio sino que considero que siendo artista tengo mucha, mucha suerte de poder hacer lo que yo quiera y, y entonces aprovecho eso y lo disfruto lo más que pueda y si lo puedo compartir con más gente todavía mejor o sea, mi idea es esa porque ser, ser artista aparte suena como muy grande como, bueno, yo pinto porque sé pintar y porque es lo que me gusta pero perdón te interrumpí sí sí no no no sí sí decime que vos aprendiste de manera autodidacta eh, leía no en, tu, en una del, creo que en la nota pero cuando se ven tus trabajos se ve mucha técnica no y cómo es, son horas horas de estar ahí estudiando tus líneas tu, de encontrarte no con tu... Sí, o sea, ser autodidacta, bueno, lo que tenés, me arrepiento, no sé si me arrepiento, pero digo que a veces si hubiera estudiado un poco con un profesor, al menos cosas que aprendí que me llevaron mucho tiempo, lo hubiera aprendido en horas. Bueno, la cosa es que lo mío fue hacer, hacer, hacer, equivocarme, equivocarme, aprender, ver. Y sí, aprender un poco también viendo mucho video, aprendiendo de los demás, porque muchos artistas también compartían su, su trabajo, me explicaban técnicas, y observar mucho, observar, observar un poco y saber lo que me gusta y darme una meta. Quiero llegar a eso y bueno, trataba después de, de sobrepasarme un poco para, para evolucionar. Eso me recuerda también, a veces hay como ciertas fantasías, ¿no? De este lado de, del océano, de, de, de ir a Europa y triunfar, ¿no? Y cuando yo leía sobre tu pueblo y eso es la misma vida, ¿no? Es lo mismo. Cada persona vive la misma historia en cualquier parte del mundo. A, a ver, hay cosas que no te voy a mentir, son un poco ciertas. O sea, uh -huh. eh, en el sentido de que acá, si llegas a, un, a un galerías y todo, puedes vivir, yo creo, que un poco más fácilmente que en Argentina. Uh -huh. En Argentina es un poquito más difícil con eso. Lo que tengo en Argentina, que bueno, que acá no tengo en Francia, es la posibilidad de hacer lo que yo quiero cuando quiera. O sea, ya había, una, las cosas se hacían rápido, la gente se motivaba y cuando decíamos, vamos a hacer eso, vamos a hacer una muestra y todo, estábamos ahí haciendo cosas y al mes siguiente ya teníamos la muestra. Acá es todo más lento, es todo más burocrático, perdón. Ajá. Y todo eso. Pero, es o sea, si sí, en Argentina lo puedes hacer, pero es un poco, un poco más complicado, creo, en poder vivir al 100% de eso. Sentís que... Porque más allá de vivir ¿no? económicamente, lo que uno va sintiendo cuando sentís que sos fiel a, a tu convicción, eso también es maravilloso. Y... Vos viviste muchos años en Salta, ¿vos sentís que al volver a Francia te llevaste un poco de, de lo que es Latinoamérica dentro tuyo? Sí, obvio, un montón, de hecho. Sí, formas de ver las cosas o energías también, eh, pues energía en Latinoamérica, por lo menos en Salta, son distintas a la, la francesa. Hay un par de, de, de clichés que la gente tiene de franceses así que reniega mucho, bueno, a veces es cierto. Y eso, bueno, el positivismo que, que, que tienen los, bueno, que tenían en Salta, yo no voy a hablar de toda Latinoamérica porque no conozco toda Latinoamérica, te ah, hablo de Salta bien. nomás. Al menos era gente mucho más positiva y, y le metían adelante, adelante todo el tiempo y eso, bueno, si sí, eso lo, me, me quedé oh. con eso. Porque a veces sí es como que estás ahí frente a una pared acá en Francia, pasa eso. Y te puedes un poco desmotivar rápido, pero la verdad que no, de lo que aprendí de allá me lo dije, bueno, sigo, sigo, no importa, intento, si no funciona de esta forma, funcionará de otra forma, y paso por ahí, hago eso y hago eso, no importa. Entonces esa, esa, ese positivismo lo, lo, me lo quedé. Bien, eh, se, se, se te ve así, se te vio así cuando te conocí, eh, como una persona que sabe compartir y que sabe disfrutar y estar en la situación que, el, que le toca de una buena manera eh, ¿sentiste en algún momento el conflicto del ego cuando de repente aparecía un gran museo o sentiste esa lucha ahí de no, no, yo Julien o oh, lo logré como esa cosa, no sé, de que tenemos los seres humanos a veces o no depende quién no, no digo que lo logré, que haya logrado, no, era una oportunidad que, que se daba y la aprovechaba lo más que podía. Lo veo más como oportun, oportunidades, pero no como algo que hoy uh, llegué a ese nivel y esas cosas, porque en realidad en el arte no tenés un nivel. Bah, yo considero que el día que un día yo digo, bueno, ya hice mi mejor cuadro en la vida, ya termino para mí el arte, ya, ya está, no sirve más seguir porque ya, ya llegué a lo máximo que, que podía hacer. No, no, lo importante es... Sí, museos, está bien, pero es solamente llegar a, a transmitir más cosas, a mostrar a la gente lo que haces. Pero no lo veo como... No, no, no, no nunca fue así, como te digo. Bien. Y bueno, también, como decíamos, también empecé con el graffiti, el graffiti se hacía mucho en grupo. Entonces ya desde cuando empecé un poco a pintar, ya, ya estaba esa onda de compartir, de aprender ahí en grupo y todo. Y, y bueno, entonces eso lo tengo todavía. Pero no, no, son museos, son, bueno, alcanza otra gente. ¿no? Cosas que pasan. Está bueno eso. Quizás también por, pienso si que esta cosa de, de ser francés y de ver la civilización en otro punto, ¿no? De, de, de, eh, como que en un paso del, no sé cómo expresarlo, a ver, como que ya se ha simplificado un, un paso más en algunas cuestiones que por ahí nosotros de este lado eh, tenemos como más místicas o románticas, si se quiere, ¿no? Sí, y, y, perdón, no, no entiendo tu, tu pregunta. Eh, creo que ni yo la entiendo. Me enredé, me enredé con todo, no importa. Eh, si puede ser que sientas que, que ser francés hace mm -hmm. que a la hora de procesar las cosas de la vida haya un razonamiento que está como más simplificado en cosas que, que nosotros, vos lo viviste en Salta, eh, somos como hay mucha pasión y la pasión a veces desborda en cuestiones que, que no tienen nada que ver con lo que uno está haciendo, ¿no? Eh, ¿Sentís que ser francés te ayudó a digerir pasiones? Eh? No, eso no me ayudó nada. O sea, aparte, llegué a Argentina, era, era bastante joven, todavía tenía 20 años 20 y pico. Eh, Yo la verdad que considero que más nada me formé en Argentina. Mucho. O sea, crecí mucho allá, porque no había, o sea, sí tenía un poco de contacto acá en, en Francia con el arte, pero era simplemente graffiti, no con los museos, no con muchos artistas que no eran de graffiti y esas cosas. Entonces, lo que aprendí, mucho de lo que aprendí, casi todo lo que aprendí, lo aprendí en, en Argentina. Y lo que tenía de Francia, bueno, sí, tenía cosas, obviamente, de la forma que me educaron y todo. Pero... Eh, no, te, dir, te diría que no, no, no, no, no pasó, o sea, no, no, no me cambió nada, digamos, o sea, bueno. el hecho de ser francés. Está buenísimo. Eh, cuando pintas en la calle, porque sí te pasó de, de hacer eh, como murales individuales, más allá de los trabajos que has hecho grupales, ¿No? Uh -huh. eh, tenés, a mí me acuerdo que me gustaba alguna fusión que yo creo, creía haberla descubierto, <risa> que para mí usabas pastel tiza, además uh -huh. del, del aerosol y fondeabas de negro. Y, entonces toda esa cosa la fuiste experimentando vos con de otras personas. Eh, probando todos los materiales que se cruzaran, o, o cómo, cómo fue surgiendo? Bueno, eh, al principio, cuando llegué en Argentina, antes de llegar, o sea, cuando estaba en Francia, era como que te, todos, tenía que hacer todo con aerosoles. Eh, era así, no hacía ni pintura ni nada, ni no usaba otra, otra herramientas. Y cuando llegué a Argentina, bueno, después... Eh, estaba con la realidad de Argentina, con la economía de Argentina, con toda Argentina. Entonces ahí me aprendí a adaptar. Bueno, eh, tenía para comprarme un aerosol y los pasteles eran más baratos. Y bueno, eh, pintaba con los pasteles y esas cosas, me adapté, empecé a hacer mezclas de estilo y bueno, daban el resultado que al final no podía haber conseguido solamente con aerosol, que me interesaban mucho. Y, y bueno, dije, bueno, y mezclando cosas y se fue dando, digamos. O sea, fue porque también había mucho menos aerosol en Salta, o sea, Salta cuando llegan menos cosas, un poco era más difícil conseguir todo. Entonces, bueno, digo, bueno, me, estoy acá, quiero hacer artista, no importa cómo lo haga, eh, lo importante es que llegue a hacer lo que me interesa, y bueno, voy a buscar la forma, y bueno, mezclo las cosas, lo que había. Bueno, pintaba con carbonillas, con... sí, todo. Y salió muy bien, después ahí... El, cuando publiquemos vamos a, a publicar obra eh, tuya y me gustaría, ya estuve viendo en tu Instagram, ver de publicar algunas de las primeras que yo vi, que eran estas mujeres con grandes caderas, pero con, con, con sus vestimentas como, no sé si de cabaret, era como francés, pero como payasesco y delicado, era... Una fusión, creo yo, de información re, re linda que muy, a, muy atrapante, muy todo en movimiento, mucho movimiento en todos los cuerpos, en los personajes también. Y eso me pareció también, ¿no? Como tenías una búsqueda del personaje del, del graffiti callejero, y una búsqueda en el dibujo, ¿no? Como había personajes que no estaban en el graffiti, más allá de, de la que estaban las vías y eso, eh, ¿puede ser que estoy equivocada? O, o? No, no, fue eso. O sea, esa serie que fue La chica, las la caderonas, la hice creo que casi 10 años. Y eso era la idea, era mezclar movimiento, un poco darle mucho movimiento, un poco la onda de graffiti. Eh, me inspiraba mucho del cabaret, era de Toulouse-Lautrec, que era un artista que, que era de, de, de Francia y que tenía toda esa onda un poco de, lo, de los cabarets, de, de, de, bueno, de la noche parisina del siglo XX, a principios del siglo XX. Eso. Y sí, la búsqueda era, era darle movimiento. Yo quería darle movimiento a estos personajes, era hacer un, un, un contraste un poco entre una persona, un una mujer que tenía como un cuerpo un poco grande, un poco fuerte, eh, eh, darle todo un movimiento muy, muy, eh, no sé, como en curvas y todo, y, y eso, como si flotara un poco Ajá. en la pared. Sí, eso lo hice mucho. Y llega un momento también, bueno, esta serie, eh, después terminó un momento que era tan así que hacía, hacía, hacía, y, y me ahogué en eso y no la pude no, no, no puedo verla más ahora. De termine como Ay, cansando de, de, de, esa, de esa serie que estuvo, para mí fue muy cautivadora. Eh, que te, ¿Te pones así objetivos de búsqueda o, o seguís lo que sentís para hacer nuevas obras o para empezar nuevos procesos? Y bueno, después de las chicas, terminé esta serie hace dos años, tuve un momento así de no sabía muy bien qué hacer, pero ya hace años, y eso empezó también en Argentina, el tema de, eh, por ejemplo, de una, de, de, de, de, eh, ay, perdí la palabra, del cuidado del medio ambiente, ambiente, ambiente, todo eso. Entonces eh, empecé una nueva serie, justo después de eso. Eh, acerca de los desechos, del plástico, y no fue un objetivo, sino que dije, bueno, empiezo un cuadro, y veo que, a qué me lleva, y bueno, este cuadro me lleva a otras cosas y ahí me llevo a un cuestionamiento, por ejemplo. Entonces la última vez, en la nueva serie, empecé trabajando eh, una obra así. Eh, criticaba un poco el uso excesivo de plástico, pero pintaba con acrílico. Uh -huh. el acrílico es un derivado del petróleo. Entonces, ahí, esa obra me llevó a preguntarme nuevas cosas. ¿Cómo puedo pintar de otra forma? Y ahí realicé mucha búsqueda y encontré otra forma de pintar. Por ejemplo, ahora estoy haciendo la misma, o sea, la misma serie todavía, estos personajes que están llenos de, de, de desecho que mostrarás seguramente. Y ahora pinto con, por ejemplo, pigmento que mezclo con huevo, con la yema del huevo. Claro, es una técnica que se usaba en el medio Evo. Medio Evo. Eh, claro, eh, por ejemplo, también últimamente pinte un, un mural ahí en la calle y ahora lo que hice es pintar eh, pigmento que mezclo con la harina, con engrudo, básicamente. Con dos, tres cositas más, aceite de lino, por ejemplo, una cosita más. Y ahora, bueno, la, la idea era sacar el, hasta bueno lo, lo máximo plástico, incluso en el acrílico que usaba. No sé si era un objetivo o lo que sea, pero eso es lo que me lleva ahora a seguir en mi serie. Lo que por ejemplo, ya con las chicas, las caderonas, ya había para mí, da, había dado la vuelta, lo que quería expresar. Bien. Estaba un renuevo. Eh, y, está bueno, yo no, no sabía esto de que, que estabas investigando materiales eh, que, no, que no contaminaran, ¿no? como menos dañinos pero sí veía y no entendía bien, te voy a ser sincera. <risa> Mirá, decía, ¿qué, ¿qué estará queriendo decir Julián? porque no? Ah. Los, los que son además todos personajes muy conocidos por todos, y esta cosa que ahora sí lo entiendo más claro, el plástico. Claro. Ah, yo decía, se derritieron y pensaba que era como una crítica al consumo, pensaba yo, ¿no? Como al consumo en general, no, no lo había pensado puntualmente al plástico, la verdad que está, está buenísimo. Pienso que por más chico que sientas que es el aporte, siempre está buenísimo que haya gente aportando bondad. Como, igual es algo, yo no, no, no siento que tenga, o sea, ni tenga la, la, la autoría para dar un mensaje a quien sea o lo que sea, es algo... Un, realmente personal que yo necesito expresar. Bien. Y esa expresión me lleva a buscar un poco más, a mejorar un poco mi técnica y como decimos, para que no sea tan dañino para el medio ambiente. Pero yo no doy, te digo, no doy lección a nadie, no es lo que estoy buscando bueno. o lo que sea. Si la gente, mejor si la gente entiende el mensaje o este mensaje eh, lo entiende y bueno, qué sé yo. Eh, y le habla un poco, buenísimo, pero como me falta mucho para mí para aprender de técnica y mucho para todavía mejorar, porque no estoy al 100% sustentable, ¿no? hay cosas todavía que uso, que hay pigmentos que son un poco químicos, por ejemplo, el tema de los azules todavía no lo resolví. Bien. Entonces, no estoy, así. por eso te digo, ¿no? no me siento legítimo para dar lecciones. Lo mío es hacer eso y tratar de mejorar lo mío. Y si la gente se copa con la idea y está feliz, bueno, mejor para mí, o sea, me motiva más todavía, obviamente. Está buenísimo. Que, um, quizás yo eh, no tenía ganas de preguntarte cosas de arte, y me sentía un poco vacía a la hora de qué de preguntarte, pero se me vienen preguntas que hicimos en otras entrevistas, como... Por ejemplo, bueno, recién mencionaste a Toulouse-Lautrec, eh, ¿hay algún otro referente que, que te inspire o que te guste estudiar, quizás, o, o que lo tengas presente? Y bueno, como te digo, las cosas van cambiando, o sea, según la serie, por ejemplo. Obviamente cuando hacían Las la Caderonas, bueno, mucho del cabaret, entonces Toulouse-Lautrec, había un poco de Klimt, eh, Egon Schiele, no sé. No lo conozco, no, no. Eh, eh, un artista que, que me gusta, que uh, se llama Nichos, eh, es más de graffiti, por ejemplo, y uh -huh. también trata el tema de los personajes de animales, que él, bueno, más que nada muestra la anatom anatomía de, del cuerpo, pero no, no agrega plástico todo. Eh, después ahora en la técnica que estoy usando mucho del medioevo, entonces, me inspiro mucho no un sé, no artista en particular pero me inspiro mucho de, de artista de, de esa época de, ahora estoy haciendo una obra que es como eh, que viene que, que se inspira de, una, de un tapiz la dama y la, el, el unicornio entonces bueno voy mezclando esas, son, esas cosas un poco Está buenísimo. El, el medio Evo, eh, ¿es la época en la que también se hacía mosaiquismo? No, eso fue antes, ¿no? Eh, sí, empezó mucho antes el mosaiquismo, pero sí. eh, no tengo recuerdo que de grande artista o gran movimiento en esa época, por lo menos en Francia, Ajá. no sé. Capaz que en otros lugares sí, seguro que había mosaica mucho más importante, pero en Francia no, no, no me acuerdo haber visto así en los libros que leí. De la no, me parece que era un poco antes de empezar. Antes. Bien. Y si tuvieras otra pregunta que hemos hecho, es si pudieras elegir un momento de la historia del arte para irte a vivir, a estudiar un tiempo y volver, ¿Qué te, a, dónde, ¿a qué época te irías? Y bueno, hoy en día sería, como te digo, eh, toda la época antes de lo químico, cuando preparaban su propia pintura, hoy en día sería eso. Capaz Bien. que en cinco años me preguntas y digo, no, quiero estar ahí en el siglo XX, no sé. Pero antes, sí, ahora es el momento de eso, de, de cuando puedo crear mi pintura y todo. Sería aprender porque hay muchas recetas que se perdieron y bueno no hay forma de recordar en ser lo grande maestro como hacían eso sí. me gustaría eh, pienso a ver, esto es un pensamiento que tengo yo a veces no que me planteo eso cuando no había tanta información ni nada había que experimentar había claro que experimentar y pensar y y sí, entonces, bueno, también eso, eh, por eso que también eh, hace poco hice un stage también para aprender a hacer eh, tinta con flores. Bueno. También. Sí, está muy bueno. Y bueno, y hay muchas flores, por ejemplo, eh, espero poder volver para Argentina en diciembre, quedarme un mes, y hay muchas flores que no, no existen acá y que quisiera ver, hacer experiencia y todo, porque, bueno. En Argentina, bueno, se sabe, o sea, no invento nada, hay como miles de, de, de recursos de la naturaleza increíble uh -huh. que acá no tenemos tanto. Pero hayan minerales, orgánico, todo, tiene miles de cosas y bueno, hay, quiero ir a ver y probar eh, ahí, directamente. Está buenísimo. Está buenísimo, va, va a ser lindo seguramente para todas. No sé si volverás para Salta. Eh, Encontrarte ahí, volver a recorrer, siempre es lindo, y, y buscar la información que necesites la vas a encontrar. Eh, yo a mí no se me ocurre, quisiera tener millones de preguntas, no se me ocurre más, a vos te gustaría contarnos algo, el programa es un programa que encaramos con una amiga, con Anita, que llevamos, este sería la sexta edición. Y bueno, la idea es ir escuchando muchas voces de, de gente que le, que le gusta y hace arte o, o cualquier cuestión de la cultura. Y no sé si tengo una pregunta o cosa que quisiera contestar, ¿no? Pero eh, ¿qué te puedo contar, no? No sé, medio difícil. Eh, No. ¿Aprendiste a bailar folclore? A ah, eso. Eh, estoy como muy. La cadera y el, todo el cuerpo está en una sola, en un palito. Entonces, como que. todo. Y me quiso aprender enseñar, pero no, no, abandonó, abandonó rápidamente. No, no, no, no. Ni <ríe> música y todo. O sea, me interesa mucho. O sea, bueno, toda la cultura de folclore, bueno, en Argentina, en Salta, es como que por todo lado. Sí, pero no aprendí tampoco a tocar. No, yo estaba en, realmente, me, te digo, estaba en la pintura todo el día. Pienso pintura todo el día y era pintura. Pero me interesaba mucho el movimiento. De hecho, tuve una serie así que hacía las caderonas. Uh -huh. eh, que salía un poco el esquema del cabaret, sino que eh, agarraba un poco más esa onda norteña, uh -huh. más de hecho, hasta más boliviana a veces, más con los sombreritos y todo. O sea, hubo una época así que sí, transformaba mucho lo que hacía con la cultura, la mezclé mucho más con la cultura eh, de Salta o, o del norte, más del norte de Jujuy, te digo incluso Bolivia, que tiene mucho en común. Muy bueno. ¿Y Pero, otro bueno. lugar del, del mundo que te gustaría ¿Sóquen? conocer? Yo creo que todos los lugares del mundo tienen cosas para muy buenas. o sea Ahora, como te digo, en la movida que estoy, me gustaría pasar a aprender papel. Porque no sé, si tú si quieres ir a Japón, Asia, si hay una cultura también, eso me interesaría un poco. Acá hay yo una... creo que donde vaya hay cosas para aprender y eso me interesa. Después te voy a pasar el, el contacto de una artista de acá de Pinamar que está experimentando con papel. Con pulpas, ¿Sí? con... Sí, está... Bueno, yo no me acuerdo bien. Eh, celulosa, sí, ella está investigando y tiene un trabajo ya casi de un año eh, en papel. Después te voy a pasar el Instagram. Sí, pasame la página, me interesa. De sí, hecho, sí. te digo, cuando, si, cuando vuelvo, pase para, vuelvo para Argentina, pasaré por ahí para, para ver. Y de paso te veo y ya. Y no conozco claro. Pinamar, por ejemplo, entonces, buenísimo. <risa> Pinamar es muy lindo, Julien te va a gustar. Y sí, hay, seguro. Hay una linda comunidad de artistas. Eh, bueno, yo siempre, Remil, agradecida. Quería esta nota con vos también para agradecer. Eh, Usted ya sabe qué, muchas gracias por la experiencia, gracias por su arte, y que siga linda la vida. Bueno, muchas gracias, gracias. Qué lindo volver a verte también. Igualmente. Ay. Un gusto enorme, cuídate. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.